Bueno, esos, eh, cometieron actos vandálicos, protagonizaron riñas y peleas, eh, producieron algunos daños a la propiedad pública. La jornada pasada, en primera instancia, 33 personas parte de la Unión Juvenil Cruceñista y la Hoya Camba fueron arrestados por intentar obstaculizar y provocar actos vandálicos durante el cierre de campaña del movimiento al socialismo. Actualmente 11 personas están en calidad de aprendidas. Bueno, las mismas han sido conciertas a la FELCC para poder eh, evaluar y procesar toda la información que tenían en cuanto a estos arrestos. De ellos eh, han llegado a terminar a la FELCC y la Fiscalía la aprehensión de 11 de estas personas. ¿no? Los 11 aprehendidos serán cautelados e investigados por delitos de asociación delictuosa y daños a la propiedad pública y privada. ...quienes eh, pertenecerían a la Unión Juvenil Cruceñista y a la Huella Camba Genecherú... ...bueno, eh, estas van a ser puestas ante las autoridades competentes... ...para que sean sometidas a, a las medidas cautelares. El pasado martes, desde las 19 horas hasta las 22, se registraron actos vandálicos ...de la Unión Juvenil Cruceñista y la Huella Camba, estos agredieron a policías y civiles... Imágenes captadas revelan la forma agresiva de estas plataformas. Y es por eso que van a ser investigadas en esa instancia. Asimismo, también se ha llegado a captar diferentes informaciones de sus celulares, donde hacían un llamamiento para que puedan obstaculizar este cierre de campaña. ¿no? Bueno, lo que se tiene ahora es eh, lo que ha sucedido el día de ayer, ¿no? O sea, se ha identificado a las personas a quienes son protagonistas de este hecho.